Inamoré. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Lo que pasó fue que vinieron los tigres que, que matan al hijo mío que todavía la policía no ha hecho nada y ellos son ellos, en vez de nosotros andar atrás de ellos son ellos que, que andan atrás de nosotros para matarnos ¿Cuáles tigres? Nosotros tenemos miedo de salir hasta la calle por eso porque ellos nos andan buscando ¿Quiénes andan buscando? Eh, Eri, El Cachi, El Cachi, Bimba, el Bimba Anthony. y Anthony un carro lleno anda toda la noche, toda la noche andan aquí Toda la noche andan aquí. Y de noche y de día andan en Rabo Chivo y aquí en La Javier. No, aquí no hay, aquí la policía no hace nada. Nada. Ellos lo que están esperando es que nos maten a nosotros también. ¿De por su vida? Claro que sí. Nosotros tenemos miedo hasta de salir. Anoche, estaba yo a... Anoche ellos se, se entran a tiro. Ellos fueron para allá abajo. para Los muchachos del punto de la, de, de, de la 17 y la, y la 8. Y entran a, le entran a tiro a un muchacho primero. Y después de ahí pasó, ah, sí, siguió sí, pasando sí, lo que pasó. Entonces después tiro, se entran a tiro ellos dos, los puntos para allá abajo. ¿Cuáles puntos? Los de, lo de, lo de la 17 con la 8. Con lo de la, ah, la 2G ah, se entran ah, a tiro ah, todos. Ah, y ellos no tienen que venir aquí a la javiela Porque estamos muy distanciados de ellos. No estamos buscando problemas con ellos. Los que estamos a dolor y somos nosotros que nos quitamos un hermano. A través de ese hermano murió un sobrino, oíste, so, murió un sobrino a los dos días, y no han hecho nada. Ah, entonces, ¿cuál es el llamado le haces a la policía? Yo le hago un llamado a la policía, que se ponga para esos tigres, para esos delincuentes, porque ya uno tiene este miedo de salir a la calle, ya uno está asustado, porque imagínate, ¿qué podemos hacer? No tenemos a nadie. Entonces, mira cómo hicieron con el tiroteo en la casa, aquí hay niños, mi madre está aquí también, que es lo único que tenemos. Sonia, Sonia Margarita Ortega, hermana de Carlito Ia. Y yo quiero que se haga justicia por Carlos Hilla, que no fue un perro que mataron. No fue un perro que mataron, que si la, si la policía está compuesta con ellos, con esos tigres, porque esos tigres andan haciendo y deshaciendo, atracando y de todo. Y andan con arma larga, andan con arma larga en un carro, en un carro negro andan ellos. Y en un Kia blanco andan ellos.